Hola, hola chicas, a mí me ven o no me ven? Te ven a ver grande, Susana que se nos va a Irlanda y Luis de Prisline, Susana, Desde las oficinas. ha decidido irse a Irlanda a trabajar, y bueno ya está aquí, y os lo vamos a contar el día a día de cómo es la experiencia de irse a trabajar a Irlanda, Susana cuéntanos qué ha pasado Cuéntanos, estamos en directo en YouTube. Estamos en directo, pues nada, que llevo dos años como pensando que me quiero ir a, a Irlanda porque estuve hace diez años allí y estuve dos años trabajando, estudiando y me encanta el inglés, el idioma, la cultura de allí me gusta y me gusta todo, la verdad. Estoy enamorada de ese país, Luis. Estoy enamorada de ese país. Vale, y y te, bueno... Te, te llevas a Alba, me has dicho también, ¿no? Me llevo a Alba y me llevo a Juan Carlos. Me llevo a o todos. No, para la audiencia que no sepa, es un novio y Alba es súper Lo que pasa que hay un pequeño problema, que me voy yo un mes o un mes y pico antes y luego vendrán ellos. Porque yo voy en avión, Alba va en barco porque no la queremos montar en avión y porque Juan Carlos está buscando por internet casa y hasta que no encuentre casa no puede venir. Tú vas, tú vuelas mañana en avión, ¿no? Sí. Y Juan Carlos y Alba dentro de un mes se van en barco. Sí, un mes, me, mes y medio. Me mes. parece muy bien porque los perros en el avión es un peligro. Sí, yo no quiero, no quiero que Alba vaya, vaya en avión, o sea, vaya en avión porque me da mucho miedo. La verdad, me da miedo porque he oído decir que los perros que montan en las bodegas de los aviones, algunos no llegan vivos. Un peligro, si no va en cabina, un peligro. Oye, Susana, para... Que la audiencia aprenda. ¿Cómo has conseguido el trabajo en Irlanda? ¿Cómo te has movido? Sí, pues llevo dos años pensándolo con esa ilusión que me da ese país, que me enamora, ¿no? La cultura y todo. Entonces, me metí en, eché varios currículums por internet a varias empresas y, bueno, simplemente... ¿Empresas de España también, que, o empresas de Irlanda directamente? A ver, hay, hay empresas que buscan gente. Por ejemplo, en Irlanda, Manpower... Manpower, a que a es a ver, una empresa de trabajo temporal Voy a, a ponerme ver. los cascos, Luis, porque te oigo más estable con los cascos Vale a ver. Es que si no se va la voz Vale Ahora te oigo mejor Oye, Susana, te quiero pedir si mañana podemos conexionar cuando estés en el aeropuerto No lo sé ¿A, ¿A qué hora sale el vuelo? Pues sale la, a las 9 de la mañana a lo apunto aquí. Audiencia, bueno, a las nueve despegáis. Sí. Bueno, entonces conexionamos, hacemos la conexión un poco antes. ¿Cuándo tienes que estar ahí en pasaportes o...? Pues me imagino que tendré que estar una hora antes, 40 minutos antes. Bueno, yo a las 8 te hago una videollamada y si te va bien, emitimos en directo. Para que la audiencia claro que... vea el momento. Vale, el momento de la aprehensión, de la aprehensión de coger el porque me da un miedo... Madre mía, que no me domine el miedo porque me doy la vuelta, ¿eh? Chicos, mañana a las 8 está los pendientes del canal de Prisline en YouTube. Que intentaremos hacer una conexión en directo con Susana, que luego cuando ya llegue a Irlanda también vamos a ir haciendo conexiones para que nos vaya contando cómo es aquí. Que escucha, volviendo a la pregunta, Susana, entonces a través de Manpower has, has logrado el, el puesto o cómo lo has hecho. Sí, pues mira, me metí en internet y pones empresas de Irlanda que buscan gente. Y tienes Manpower, que es una empresa que está buscando muchísima gente para trabajar en Irlanda, en cualquier pueblo de Irlanda. Y tiene trabajos de call center para servicios de atención al cliente y todo eso en español. O sea, la gente que quiere ir a aprender inglés, la van a ofrecer primero un trabajo en español y hasta que su inglés no suba de nivel, no te ofrecen otro. Porque tienes que tener un inglés muy bueno para poder entrar en esas empresas. Primero entras como un call center hablando en español, atención al cliente en español. Ah, pero tú como ya tenías un poco de nivel de inglés de la otra vez que fuiste, ¿verdad? Ya tienes experiencia. Sí, tengo un poquito, claro, ya tengo mi nivel de inglés es intermedio. Perfecto. Ni bueno ni bueno, ni malo. Está en medio. Pues nada, Susana, si quieres decirle algo más a la audiencia, y si no, pues mañana a las 8 sí. intentamos volver a 8 a.m. Antes de que salga bueno, el avión, intentamos hacer una conexión desde el aeropuerto. Dime. Vale, y decir una cosa importante. Eh, de oper hay agencias de oper que yo me imagino que tú las conocerás Luis porque he visto que lo publicas en Twitter de vez en sí, cuando. En Twitter tenemos muchas ofertas de oper sí efectivamente sí. en el Reino Unido sí. y en Irlanda sí sí sí porque las he leído muchas veces entonces te metes en internet o en Twitter contactas con agencias ¿En te cobran, el internet, te cobran en el internet, chicos o en el de la competencia te cobran 300 euros por hacerte todo el papeleo para poderte ir a Irlanda o a Londres ¿y el billete de avión los 300 euros o no no, no. parte. ¿Y ¿cuánto vale el vuelo, más o menos? Unos 200 euros. Vale, bueno, pues bueno, 500 euros en total, vamos a poner de coste. Sí, sí, Lo que pasa es que hay familias que te pagan el vuelo y hay familias que no te le pagan. Por ejemplo, a mí la mía me paga el vuelo y yo solo he tenido que pagar 300 euros a la empresa para que me muevan todo el papel y me hagan todo. ¿Te puede saber cómo se llama esa empresa por si alguien de la audiencia está interesado? Si se puede decir, si no, no. Lo sí, que tú... sí. eh... Planeta, planet o planet de, de planeta, planet oper. Vale, y el, el vuelo entonces a ti te lo paga la familia. Sí, a mí me lo paga, pero hay familias que no lo pagan y que se lo tiene que pagar la persona, entonces la sale más caro, la sale por 500 euros. Claro, claro, pues ya, ya lo sabe la audiencia, entre 300 y 500 euros. Y luego allí qué tal está el sueldo, más o menos, o dame el alojamiento, hay que buscárselo. Sí, a o... ver, la gente que quiere irse de oper a aprender inglés... Te dan desayuno, comida y cena, la familia. Te dan una habitación con baño y hay algunas familias que tienen casas muy grandes y te dan como un pequeño apartamento que tienen anexo a la casa, porque son casas todas en pueblos de Irlanda o, ¿sabes? A las afueras. Son casas país. grandes, ¿no? No son tipo piso, ¿no? No son chales todo enormes con unos jardines enormes. La gente que coge... Pero entonces suelen tener como un pequeño apartamento anexo a la casa y para la oper tienen el apartamento, que suele tener baño... Suele tener cocina y suele tener un pequeño salón. Vale, y, y, o sea que esos son que dan alojamiento. ¿Y hay otros que no dan alojamiento o todos dan alojamiento? Todos, todos todas las chicas o chicos que quieran ir de oper, a partir de 25 años con carnet de conducir, muy importante, más de 25 carnet de conducir te pueden coger y te dan desayuno, comida, cena, te dan casa y te pagan un sueldo al mes por cuidar de los niños. Yo en mi caso tengo que cuidar de dos niños. Que son Oye, una pregunta indiscreta, ¿y a Alba, a tu perrito y a tu pareja pueden estar allí también o van a estar alojados no. aparte? Van a estar alojados aparte viviendo o en una habitación que acepten perros o en un apartamento que está buscando Juan Carlos por internet que puedan aceptar mascotas, claro. Será en claro. otro pueblo distinto al mío y nos veremos de vez en cuando o los fines de semana, pero cada uno va a estar alojado en un sitio de momento vamos a estar así. Vale, pues bien. Oye, se ve que, que te tienen cariño, ¿eh? Sí, ¿no? ¿Quién, ¿Quién me tiene cariño? Pues Juan refiero? Carlos, Juan Carlos. Y bueno, y Alba también, aunque Alba ya estas cosas no las comprende, pero seguro que también. Hombre, Alba... No es sí, un detalle sí. irse con tu pareja, acompañada sí, lo, lo tenemos y, a... a... Le da igual trabajar desde España que desde Irlanda, porque el trabajo en movilidad es un... Sí. Estos trabajadores del conocimiento que se dicen ahora, ¿verdad? Ya el el se lleva, él se va a llevar su trabajo y él va a trabajar desde casa. No, no, ¿cómo se llama? No, nómadas o algo así. Trabajadores de conocimiento y pueden estar en cualquier lugar, porque él trabaja, mientras tenga conexión a internet, tu Eso pareja claro. puede estar, claro. Sí. Tiene pues, no conexión a internet y ya está. Os deseamos mucha suerte. Bueno, ya lo, lo vamos a ir viendo, lo vas a ir viendo hoy. Mañana, por a las 8 de la mañana, ¿estás dependiente del jalao. Por fin, por la claro, te, Tengo que decir una cosa, Luis. Dinos. Que me tomaré un tranquilizante o dos, de los que me tomo cuando estoy muy nerviosa, porque soy muy nerviosa, y me tomaré cuatro tilas. Si me encuentro bien de ánimo, emito. Si me encuentro de los nervios, no voy a vocalizar. El apoyo de la audiencia y de Prisline, yo creo que te va a sentar bien. Pero bueno, tú, sí, sí, con yo permiso, creo que tanto, en las te llamo por Hangouts, que está bien, adelante, que no, no pasa nada, la audiencia lo entenderá y ya el otro día desde Irlanda. Vale, pero también tiene una cosa. emisión rápida desde el aeropuerto, tampoco te vamos ya, a... La, la, verdad, la verdad es que sí, son momentos muy intensos y también decirte que, que bueno, que si mañana puedo con ánimo, lo hago y si no ya, al siguiente día de estar allí a adaptarme más o menos, hacemos la primera emisión en Irlanda para que lo vea la audiencia y para que vayan conociendo un poquito la cultura. Vale, perfecto. Pues te lo agradecemos mucho, Susana. Tanto la audiencia estoy convencido como Prisline y yo personalmente. Muchas gracias. gracias, Susana. Estamos en contacto. Estamos en contacto. Gracias a ti, Luis. Adiós.